El día 23 de abril se conmemora el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. ¿Cuál es la razón? El 23 de abril de 1616 fallecían Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. También un 23 de abril nacieron o murieron otros escritores eminentes como Vladimir Nabokov, Josep Pla o Manuel Mejía Vallejo. Por ese motivo se conmemora esa fecha y fue declarada por la UNESCO en el año 1995 como Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. En España, tradicionalmente, se celebraba el 7 de octubre, por considerarse que era la fecha de nacimiento de Miguel de Cervantes. Fue un escritor valenciano, Vicente Clavel, el que propuso a la Cámara Oficial del Libro de Barcelona en el año 1923 que se dedicase un día al libro y a los autores. Dos años más tarde, volvió a proponerlo en Cataluña y comenzó a hacer gestiones en Madrid para impulsar esta iniciativa. El 6 de febrero de 1926, el rey Alfonso XIII firma y aprueba el decreto por el cual se declara el 7 de octubre como día eh, dedicado al libro español. En 1930 se decide trasladar esta celebración al 23 de abril por ser una fecha más propicia para realizar actividades al aire libre. Y desde entonces se han sucedido numerosos actos en los cuales se presentan novedades y se organizan actividades de firma con diversos autores. Será en 1995, a propuesta de España, cuando la UNESCO declare y proclame el 23 de abril como el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. Desde ese año y a nivel internacional se celebra esta fiesta en la que se trata de reconocer la figura del autor y procurar el fortalecimiento de la industria editorial de cada país.